Estimado joven, bienvenido. El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación lo recibe con cariño. Esperamos felicitarles un muy buen servicio el tiempo que usted permanezca en la universidad. Bienvenidos. Gracias. Recursos electrónicos, actividades culturales y mucho más. Estos son algunos de los servicios que tenemos preparados para ti. Cuentas con acceso a gran variedad de recursos electrónicos, el catálogo en línea, el repositorio institucional, las bibliotecas digitales, los libros electrónicos, los gestores referenciales y las herramientas para la investigación. Cada recurso pretende apoyarte en la búsqueda, recuperación y organización de la información vital para tus actividades académicas y el desarrollo de la, de la investigación a nivel institucional. Asesoría personalizada y servicios innovadores que apoyan tu proceso académico y te dan las herramientas para tu formación profesional. Contamos también con actividades culturales, sesiones de literatura y de esparcimiento que no solo apoyan tus espacios de oso, sino también a tus procesos académicos, porque el arte, la cultura y la formación a la lectura hacen parte de CREMUSTE. Terminamos asesoría en tiempo real a través de nuestra sala virtual, chat y whatsapp. Búscanos en nuestras redes sociales como arroba Crayusta Bogotá. Crayusta vive el nuevo concepto de biblioteca.